Pero después de un día larguísimo Finalmente estamos en el gate esperando Hemos comprado con Porque nos morimos de hambre Y en el avión ya no dan nada O sea, cobran más pero ya no dan nada literal. Equipos Maleta Pasaporte Otra maleta Las maletas, no les miento El límite es 23 kilos Y ambas están en 22.5 más perfecto imposible, pero sí hemos tenido como demasiados nervios Porque creíamos que íbamos a tener que pagar sobrepeso Pero felizmente no, así que no he podido grabar igual muchas cosas Porque hemos estado recontra curados y... y había demasiada gente porque es Navidad, todos viajan así Así que ahí les voy a grabar lo que pueda del avión Porque creo que vamos a dormir y Trevor está ahorita comprando en el, en el Starbucks porque justo tenemos un Starbucks aquí al lado, miren Ay. Así que somos afortunados porque tenemos un Starbucks solo 20 para nosotros Actualización, Trevor compró esto Se compró un café y esto. Así que ya saben, si la llorina no los alimenta, ustedes deben alimentarse. chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Creo que este video va a ser un poco extraño, o sea, lo que acaban de ver Porque no tiene ninguna hilación, y esto pasa cuando llegas a un país nuevo He estado ausente del canal porque he estado con la Fran, la hermana de Trevor y con su sí. familia así, así que hoy día vamos a salir a bloguear, a tomar fotos, etc. Así que si este video queda un poco corto no importa porque mañana vamos a seguir grabando, ¿sí o no? Sí, Yo a sacar muchas buenas pics, Un uh -huh. yes, yes. super outfits. Woo. En verdad No sé por qué me veo tanto Porque en verdad no hay luz Pero hemos venido a sacar unas fotos A tomarle fotos al Coda Y bueno, hemos estado obviamente con la familia Y no hemos podido grabar mucho Porque acá empezamos el día tarde Y la noche como Recién empieza a las 9 Y ahorita son las 9 Y recién se está ocurriendo, como pueden ver Así que mi horario ha cambiado bastante No les voy a mentir Pero voy a tratar de hacer mejor esto del blog Porque... Si sí, quiero crear contenido para el canal Y mostrarle las cosas que hacemos Así que voy a intentar obviamente grabarlo más Y para Navidad, de todas maneras Vamos a tener Video especial de Navidad De cómo la paso en Chile Así que eh, creo que voy a dejar hasta acá Este video porque en verdad no sé Qué cosa va a salir, un buen Pero hoy día es día 2 En Chile, mañana vamos a volver a grabar Otro vlog de nuevo, así que Ahí va, perdón no por tan poco Pero eh, es lo que he podido grabar. Así que nos vemos en el próximo vlog. Que lo voy a grabar partiendo mañana. Los quiero mucho chicos. ¡Sai!